¿Cómo estáis? Estamos en un nuevo vídeo para el canal y en este caso, en este vídeo de estamos en Fred en el Funkin versus Nonsense. O sea, versus sin sentido, vamos. Vamos a empezar ese. A ver. Vale. YouTube, o sea, que tiene un canal de YouTube. Vale, vale. Story Mode. Vale. Semana N. Y sale al lado como si signo muy extraño. ¿Eh? Dificultad, bebé ¿Bebé? ¿Estás de broma? a broma en bebé? ¿Cómo? Ha dicho Adventencia, estás gordo ¿Ah? ¿Qué the fuck? Okay. O sea, cada cosa pasa por segundo, o se acaba de explotar La casa ha enterado eh, Ahora saca una pistola para que Obligarle a, a Gigante en una batalla de rap? Ah, has mirado. Pues sí. Ac Acabo de ver algo arriba de todo en nada. ¿En serio? No sabía esto. O sea, pero va súper lento, literalmente. Hay. Ostras, que detrás de Boyfriend hay como. No me lo puedo creer lo de malo que soy, tío. Que detrás de Boyfriend acabo de descubrir una referencia a Mongus. ¿Lo ves? Un cubo de basura, pero tiene como. como si fuera de Mongus. Pero estás de broma, esto es... ¿En serio? Ah, bebé, porque es como... Que esto lo puede hacer incluso un bebé La dificultad más fácil que la dificultad fácil Voy ahora... A quitar este mo esto porque es una porquería. Modo difícil y dificultad. ¡Que no soy gordo! Explota ahí. What the fuck? Okay. O sea, saca una pistola y le obliga a hacer una batalla de rap. Para ahora sí. Ahora sí. Mm -mm. Hay un montón de referencias Como que más detrás De una estantería Ahora, detrás de esa estantería de libros Es como que hay un gorro de Luigi De Luigi, sí Una seta Y Hay un dinosaurio detrás de De... Y todo ese, no sé cómo sería. Bueno, no sé. No sé. <risa> Y lo he tan difícil, ¿eh? Qué fácil esto Ah, pues ya está, pues... Me ha gustado, ¿eh? Como lo han wow. hecho y eso... Really ¿Cómo? ¿Quieres ir Of course. escucha que si, solo he tenido dos fallos. Me gusta, eh, me gusta. Aunque todas las canciones siempre que escucho siempre me gustan, literalmente. Pero es que se supone que el mod es de es sin sentido, no tiene, sen, o sea, es que no tiene sentido. Me gusta esa parte, ¿eh? A ver Me gusta mucho, eh <música> Ostras, a ver Ay, oh, ay, oh, y termina, son muy wow. cortas, ¿no? ¿Eh? ¿En serio? Pero si él te acaba de disparar, you have crossed the line, ah, o sea, no se enfada cuando le dispara a alguien, pero cuando está bailando el, el ballet se defone y ahora él se enfada, ¿no? Uh. Son cuatro canciones, esa es la tercera. Me gusta, eh. Es que me gusta en todas, literalmente. A ver. Venga, vamos. Vale. Me gusta, De eh. todas. Y también como lo han hecho. porque qué he puesto esa cara de como.. Porque he puesto esa cara de tanta en ese momento. Vale. bien. Y conseguido, vámonos. So, La cuarta. Pero, ¿cómo que? Did you just dab in 2021. Sí, I y se enfada por eso No lo entendía <risa> La gata... Oh... Pero es que acaba de romper de pistola por... Wow, esto no me gusta Ah, que ni siquiera sabía que tenía un superpoder. Bueno, ha dicho con ironía, creo Espera, ¿qué? No... Y esto parece difícil, ¿eh? No, no es que parezca, si es que es difícil pero deja ya, por favor Que, que no, voy a perder, tío Puede que me guste, pero esto es imposible Por favor, para ah. Ah. <risa> O sea, que me lo acabo de cargar en pedazos Acabo de explotarlo por un, un, un... Acabo de hacer explotar Oye espera qué pasa se me acabó con una cosa espera espera voy a ir en free play porque no quiero ir eh. a ver oye se llama se llama distinto no da igual Al... qué okay. ¡Oh! ¡Oh! cómo cómo cómo pero si sí es imposible, si sí. he visto que, que solo era una tecla no, Por Dios, ¿qué pasa? Madre mía está difícil eh. Acabo de descubrir un secreto Porque si lo haces en flip-play Play, Es como que... Que te... Se va a, una a la misma canción, pero es distinta y encima también Boyfriend tiene su turno, o sea <risa> Es súper difícil, ¿eh? Vamos Se me iba a ocurrir una cosa para, para hacer, pero me he ido a Free Play para no tener que tardar Que hacerlo desde el principio, pero es que ahora me acabo de enterar de que si viene Free Play. ¿Me pasa esto? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Oh, oh, ¡En ese momento estoy casi miedo. ¡Necesito un respiro, por favor! ¡Pues mira! Lo he hecho Ha estado muy difícil, pero lo he hecho a la primera Oye, esa está muy difícil, ¿eh? Pues nada, tendré que ir al Story Mode y... Hacerlo sea, todo ya pausaré el vídeo hasta, hasta la última canción. ¡Allí nos vemos! Wow, powers. No vale, ya he llegado a la última canción otra vez. Sí, sí, sí. Última canción. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Y fallo, Efa, pasa algo, pasa, <risa> me acaba de matar, me acaba de y ahora me acaba de lanzar un rayo por la boca. Pues bueno, ese era todo del mod, y había dos finales al final. Espero que os haya gustado. Dadle like. Suscribiros para no perderos más. Y adiós.